Mi nombre es Johnny Finch y soy desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working at Games. Como algunos sabréis, este juego está basado en un meme de Alex El Campo. La idea del juego, es decir, que caiga objetos de arriba y que te manejes de un lado a otro. 5 curiosidades de Pipo, el juego. El juego se hizo en menos de una semana. <ríe> es que tampoco eh, tiene mucha complicación. La idea del juego se hizo hace un año atrás, desde el lanzamiento de ese juego, pero con otra temática diferente. En ese momento, Working at Games se llamaba Bar Tepe Games. Hay un interés egg que todavía nadie ha encontrado. Solamente yo lo sé, pero bueno. Y este juego es el primer juego en el que participa más gente aparte de mí, y... y bueno, pues hasta aquí las 5 curiosidades de Pipo, el juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!